Y hola qué tal renta del canal, aquí Capri un nuevo video para ustedes Hoy vamos a ver un breve análisis sobre el trailer de la nueva canción de H 2 Que bueno, ya pueden ir a ver el trailer en el canal de MikeyCrack. Estará en la descripción, el link directo hacia el video para que lo vean, ok? Para yo ahorrarles la búsqueda y eso Vamos con la intro primero y ya empezamos con el análisis Bueno, vamos, ¡Uf! ¡Uh! Como ya muchos saben, minecraft.exe .es, es el doble maligno de Minecraft. Eh, como podemos observar en octubre del año pasado eh, Minecraft nos dio a conocer aún más a fondo de lo que era minecraft.exe. Ahí ya podemos observar que, que venía de otra dimensión eh, Que solamente o sea, quería hacer lo contrario de Minecraft que destrucción daños eh, quería hacerle daños a los amigos y todo eso y eh, pues bueno eso es más o menos como lo que es Mike Krak. es un doble maligno y es un ser que busca destrucción y que no quiere dejar en paz a Minecraft por eso estaba eh, haciendo todo lo posible para que Mike Craig, eh, haga, haga muchas cosas malas y eso y bueno, eso ya lo veremos adelante, ok? Bueno, comencemos con el análisis si eres seguidor de Mike Craig habrá notado que ya subió el trailer que ya lo dije hace ratito. como yo, yo sí seguidor, entonces ya lo vi y bueno, en el trailer podemos notar cómo Mike Craig actúa muy extraño tras la batalla de Minecraft.exe que tuvieron en la canción de Sonríe Max entonces pues, ahí pueden meterse Mike buscar la canción, Mats y ahí está Vemos una gran batalla de Mike Crack.exe, Mike Crack y Trollino Y ahí vemos la función de Mikellino y tal, es muy épica el, la canción La pueden checar pero, si no la han visto eh, También vemos como para la batalla no trata de explicarle a Mike Kefra que no se rinda, porque Mike eh, en el tren sale, sale como muy asustado, como que no está seguro de que él, es, él, él o sea, que ya lo hubiera eliminado a Mike Kefra, Entonces Como al final lo mete al espejo, que él salía y todo eso. Entonces, pues, no está seguro de si va a volver o no. Entonces lo Trollino trata como de calmar, de, de decirle que no se rinda, que luche por ese miedo, y esas cosas. Más adelante vemos una parte del trailer como Mike Crack ataca a Trollino inesperadamente, o sea, de repente sale así como que un ataque, y pues eso puede ser debido a atrás la mordida que se hace Mike en su, en su pata en la canción de Sonríe más para rechazar un ataque de Minecraft.es hacia Trollino por eso explica por qué está extraño y por qué ataca a Trollino tal vez tras la mordida que, que se dio Mike eh, puede hacer un, un enlace aún más fuerte con Minecraft.es, porque como ya sabemos Minecraft.es es el doble de Mike entonces puede haber un un, un enlace aún más fuerte y por eso fue que Mike como que atacó a Trollino también podemos ver una imagen como de Minecraft.exe así como con unos hilos eh, saliendo de sus patas, de su ¿sí? hacia Mike o sea se conecta hacia Mike así como si lo no estuviera manipulando eso puede ser de lo que dije yo de que aquí? como que eh, Mike se mordió es puede ha haber muerto. un enlace aún más fuerte es que y tiene la posibilidad de micra.es desde la otra dimensión Maleola pues de donde proviene eh, manipular a Mike y por eso pues tal vez se produjo el ataque eh, Vemos también más adelantico como Mike como que se entera O sea, como que se entera de que es, a, está siendo manipulado que... Porque tal vez él se dé cuenta de que no es él el que hace eso Y descubre que es Mike Crack es el que, el que lo está manipulando y tal cosa Bueno, tras saber eso, Mike decide abandonar a sus amigos, o sea Quiere irse... Eh, quiere dejar a sus amigos atrás para protegerlos. Mm, ya por eso puede explicar también por qué Trollino le decía que luche por el miedo, que no lo deje atrás y eso. No puede ser, tal vez sea porque tiene miedo de que vuelva o porque se va a marchar Mike. Entonces por eso vemos como Mike sale como corriendo, llorando, sale con la mano vendada donde está la mordida, sale con con la capa verde. Que él tiene, eh, sale como que en con sus cosas como que ya, me quiero ir de aquí para proteger a mis amigos, me quiero ir lejos y todo eso, vale, entonces eh, ya al final del trailer vemos como aparece punto Minecraft.exe diciendo como que he vencido o bueno, eso eso es lo que yo entendí debido a esa frase puede ser puede significar de que Minecraft.exe haya logrado eh, hacer Daño, mucho daño O hacer lo que él se había propuesto De hacerle daño a los amigos de Mike De en la vida De todo O puede ser que haya logrado quedarse en la dimensión de Mike Y Mike haya, se haya quedado en la de Minecraft.es Bueno, esos son mis análisis eh, Ya pues veremos De la canción más detallada El 30 de hoy, octubre Que Mike Donde Mike ya la va a publicar Así para que la veamos Buename, todo, a ver dale. qué es lo que pasa y, y yo voy a probar si mi análisis es cierto Y bueno, Ranita, hasta aquí el video de hoy Sé que eh, bastantes personas van a decir Ah, pero no viste tal cosa, te faltó esto y tal eh, Yo sé, eh, ¿Qué, de, ¿qué pasado, yo sé que a mí se me pasaron muchas cosa? cosas no Y sé, quiero Mike. que tú me la hagas saber, ¿ok? Entonces, en, el, en los comentarios Me hagas saber tu opinión Tu... O sea, tu curiosidad, lo que hayas visto o algo que me haya faltado y tal Para yo verlos Y pues yo saber más o menos como Ah me faltó esto o, o que ah sí cierto tenía razón eres? Y eso y yo voy a estar no, dando crocencito no, Y, y, ¿Y respondiendo a los comentarios Vale Y bueno ranitas hasta aquí el video de hoy Espero que mi análisis Sea bueno Concorde con algo ya veremos Y bueno Y ranitas nada más que decir Quiero que dejes un gran like eh, compartas el video con tu familia Perro, gato, con todos tus familiares Amigos, lo que tú quieras Y también suscríbete si no estás suscrito Para hacer más ranitas en el clan Ranin Y bueno ranitas Hasta el próximo video ¡Fu! Nos vemos, chao chao Se me cuidan